Estamos en este WRC8 otra vez He tenido un problema chicos Si es que lo que es el vídeo Lo he subido vale Pero he metido la misma sección del Rally de Chile Que ya está subida Entonces lo he tenido que borrar Y lo he tenido que subir otra vez al Rally de Portugal Ahora sí que lo he subido bien No pasa nada vale Y bueno pues nos disponemos de hacer este Rally del sábado casi de la madrugada del domingo Entonces nos quedamos lo que son las pruebas de la agenda De lo que es del calendario Pues nos vamos ya al Rally de Gales, chicos, otra vez Con nuevas etapas Seguramente la etapa esa larga Que ya sabéis cuál es La Super Power Stage que veremos Y bueno, pues chicos, pues vamos a hacer <coughs> Vamos a seguir con la agenda A ver qué nos toca Nos tocaba descanso Y la prueba de rendimiento antes del Rally de Gales Y mañana ya El Rally de la Costa Dorada, ¿vale? Así que bueno, vas a descansar Yo luego que ya están todos descansados Sí, puedo meter el, el meteorólogo perfectamente de Lana Wheeler Que es un 50% aquí Y bueno, a ver si puedo contratar un masajista tipo... No no hay chicos, no hay manera Mmm... Vale, voy a... Este meteorólogo le voy a echar fuera, ¿vale? Y a cogerme este que tiene un 85% de predicción, ¿vale? Vivan Bengun es... Es así por decirlo... ¿Cómo lo diría? Eh... Americano. Y bueno, pues nos va a hacer lo que es una... Ya sabéis, una una digamos la metodología mejor vale va a ser un mejor una metodología mejor y bueno vale voy a meter entonces a vacas home aquí que es neozelandés por hombre no está muy mal pero sí los voy a meter enteros os a dejar ahí porque están bien de momento y lo único pues, pues ya sabemos que la cardio pues esta gente también le voy a echar y ahora ya pues podremos contratar más pero pero no tenemos chicos ya los ahí no tenemos de momento fisioterapeuta así que se queda el, otra vez el equipo sin fisioterapeuta chicos vale pues vamos con la prueba de rendimiento nos hagamos idea del rally de gales y ya por pues la prueba de de, de constructor que se en, vale en cerdeña en italia ahí está pues con la prueba de mantenimiento vamos allá haré la prueba de mantenimiento vale chicos pausaré, haré otro vídeo porque va a ser, nos vamos a con una prueba de constructor que va a ser bastante fuerte y ya pues si continuaré con el rally y haremos pues pausas. Vamos allá, vamos con esta prueba de rendimiento del rally de Gales. Vamos, anterior, anterior al rally de Gales. piezas geniales aquí hoy ¿eh? va perfecto con una será está perfecto está peteno hoy el coche cuenta el tiempo, lo que nos cuenta aquí es llegar, eso sí, por eso sí nos pueden penalizar, pero por tiempo, no hay un tiempo tampoco es eso establecido vamos a tener cuidado ya o Vale chicos, pues como si hubiéramos llegado, ahí está, 235 de experiencia, subimos más 78 casi al coche, a tope, y ahí vamos. vale esta es, es mundial a ver al revés esta prueba está lo que es esta esta etapa de, derecha a fondo, 50. de Italia desde Venia vamos allá y a fondo, salto sobre cima, 30. 5, ¿Y estos coches 4, corta, 50, fatal chicos fatal lo mal que tenemos es lo mal que no lo hemos puesto para reiniciar es como por estos bichos ya, Oye, esto ya? somos los amos de aquí eh Esto fondo muro dentro cincuenta y derecha fondo mira la mierda chicos oh. Oh. Larga, Estos coches son todos, literales. Madre mía. Y cinco, de cada y escudería? Es, es super, super heavy esto. Izquierda 3 sin corte y derecha 3. Muy grande esto. Yo la primer, primera vez que pilote este coche flipper. Va a una velocidad. Vamos. E izquierda 5 sobre cima se cierra, larga. De la derecha, derecha, chico, cuatro, y derecha, tres, seis, pues a ver, izquierda a fondo y horquilla derecha, 30. E De izquierda a fondo, se cierra 2. A derecha 5 se cierra sin corte, 40. Izquierda 3, media, se cierra sin corte. Te caigas. A derecha 12 estrecha, 40. Madre mía, chicos, esto es. Izquierda 3, 100. ¡Oh! Cima a izquierda a fondo, freno fuerte. Para izquierda 3 corta, se estrecha. Izquierda 5 se cierra freno. Oh, mío, mío, ahí he la Para horquilla esto. derecha. Vale, morquilla. A izquierda 3 corta y derecha 2 sin corte. A izquierda 3 corta. A freno para arquilla izquierda ¡Voy he llegado de culo La reiniciaré porque es que llega de culo Derecha a fondo, 50 a ver, chicos 30, coches, 90, baches, Izquierda a fondo, un muro dentro, 50 Y derecha a fondo, salto quizás sobre cima, 30 Derecha 5 baches, izquierda 4 corta, 50 Baches sobre cima, Izquierda 3, larga, se cierra encima. si tenemos que pensarnos muy bien el coche que nos vamos a cortar con la claro. Izquierda 3, sin corte, y derecha 3. E izquierda 5, sobrecima, se cierra larga, larga, bate. derecha 4, y derecha 3, 30.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 Izquierda 3, 100. Cima a izquierda, a fondo, freno fuerte. Para izquierda 3, corta, se estrecha. Oh. Izquierda 5, se cierra freno. Me he pirado, chicos. Forward. Para horquilla derecha. No, no a izquierda 3, corta y derecha oh. 2 sin corte. Se más otra vez lo mismo. A izquierda 3, corta. A freno para horquilla izquierda. Y, y derecha uno sin corte Míralo. y encima antes no oh, vale pues le damos chicos que putada vale ganamos experiencia con ford ya ganamos un 19% de un 10, más 19 de, de... No, reputación si sí, experiencia da igual ah, es de la casa For esa ese esa, esa prueba de construcción... Pues no la lo podía lo podía haber pasado, la verdad. Si lo sé, no me la hago. Vale, chicos. Pues vamos a ver los, los nuevos... Hay eh, Objetivos. Tenemos no invertir más de 35 minutos en reparaciones en el próximo rally. Mantener el indicador de estado de tu coche por encima de 20... Durante seis semanas. Estos son ya objetivos más más fuertes, ¿eh? Vale, pues vamos a Gales. Ahí vamos. Ser rally de Gales con esas con esas super etapa kilométrica y bueno esas super post stage A ver qué pasa. Vale, pues vamos con Brenning y luego creamos. Horn, vale Nada, son 6 kilómetros la primera Con 40 Luego la otra Greg Horn 4 Kilómetros con 58 Y bueno, ya sabéis Amenaza de lluvia aumenta de cero, Así que estamos bien Y la otra igual, así que bueno, pues vamos allá O sea, sí Con la primera jornada de rally de Gales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 A fondo se cierra 4 sobre bache 40 Sigue al medio para salto sobre cima Y cuidado freno para recto a derecha en cruce por puerta de A izquierda 4 y derecha y 5 cinco se, de se cierra sobre cima de de... Uh. Para izquierda 5 a bache, sobre derecha 3, 50 yeah. Derecha 5 sigue y se cierra A izquierda 3 abierta Derecha 4 largas sobre baches Ahí está el en la primera verde a izquierda 5 sobre cima por puerta. Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda Resbala, estrecha por puerta Y derecha 3 a izquierda 3 sin corte sí Se resbala, sí A cuidado, salto horquilla de derecha puerta, sin chico, corte chico. abierta fortuna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 Izquierda 5 corta, a derecha 3 corta, se cierra sobre cima. E izquierda 3 corta, freno, 30. Izquierda 4 sin corte, sobre asfalto, a derecha, fondo, se cierra. E izquierda 4 corta, a derecha 5, a izquierda 4 corta, freno. Para recto, a izquierda sin corte, sobre grava. Y derecha 4 corta, 80 sobre bache. ¡Peligro! recto a derecha sin corte e izquierda 2 corta corte pequeño e izquierda 3, derecha a fondo se cierra 3 50 claro es el barro chicos es el barro derecha a fondo a izquierda a fondo Me el y cuidado del barro, izquierda 4 sale. corta por puertas sobre asfalto a derecha 5 corta 50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 Izquierda 4, nada de corte, 50. Derecha 4, izquierda 3, media. A derecha 4, sigue izquierda 3, abierta por fuerza. 100. Izquierda 4, corta, corte pequeño, 80. Y derecha 5, frenos de cierra 3, corta What? sobre cima. Oh,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 Izquierda 3, corte pequeño, abierta sobre cima, 30. Sí, al medio, salto sobre cima. Y derecha 5, se cierra 4, larga para meta. Vale, pues estamos, ahí estamos chicos, 4 horas con 41 minutos y 940, 994 segundos vas a darle ahí. tenía chicos pues no me da la vuelta madre mía yo creí que tenía ya me estaba preparando para darle el triángulo porque porque es que no salía de ahí no salía era lo peor esa esa zona y estaría la siguiente ahora Grand horn y ya vamos a service do la etapa especial y Super Stage aquí está ahí bueno y ahora veremos y está ya está 4 corta, a derecha 4 se cierra. E izquierda 4 corta, se cierra, a e izquierda 4. De derecha a fondo sobre cima, se cierra 5, corta, a e izquierda 3. Y derecha 4 a izquierda 3, corta. A derecha 3 se cierra, a e izquierda 3, corta. A derecha 3 corta, a e izquierda 4, corta 30.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 5 se 50 derecha a fondo a meta vale, pues ahí está chicos, 2 horas con 55 minutos y 437 segundos, la voy a pasar porque ya la conocemos, mejor, vale Perfecto, subimos a 7 horas con 37 minutos y 431 segundos Vale, vamos a la service Vale, la larga es Diffy Reverse, esta es la más larga que hay, vale Luego Brenin, que es al revés, la post stage que es brenning, y ya está. Diffy, a ver. Vamos a ver qué está tocado. Pues lo que más tocado está. Sigue siendo el motor como siempre. Lo demás todo está muy bien. Vale, vamos al auto. Perfecto. A que no pasemos. Espera. Espérate. Ahí estaría. Vale. Vale, pues vamos a Diffy, vamos allá Diffy es la especie 7 kilómetros con 43 La más larga, eh Y encima lluvia, bueno No me da cuenta, no he visto el tiempo, chicos Antes Diffy, hasta la más chunga Diffy, sí te lleva por todos lados Vale, pues a ver qué tal se nos da, chicos Vamos a recorrer Me da todo lo de antes Con Diffy ahora, con esta etapa pues, si me... pues ya lo puedo hacer bien Porque nos cuenta mucho Diffy, ¿eh? Vamos allá, a ver qué tal Vamos Va a ser muy chunga esta, ¿eh? 20, izquierda, fondo, media Alto sobre cima. Y cima freno para derecha fondo se cierra 2, larga 50 sobre cima. Izquierda 5 y sigue al medio 50 sobre cima. Derecha 5 a a izquierda 6, freno se cierra 3. derecha fondo se cierra sobre cima izquierda 5 larga 30. derecha 5 abierta 50. izquierda 3 abierta 100. ay chicos, baila derecha 4 corte a izquierda fondo por puerta, 30. con la esta con la... cuidado Freno, Pero cima, derecha, 3. Izquierda, 4, corta. A derecha, 3, se cierra. Izquierda, fondo, se cierra, 30. Y derecha, 4, nada de corte, 30. Izquierda, 4, larga, freno. Vale, esto es 45, Para vale, derecha, 1, genial. sin corte, 40. La primera... Derecha, 4, 150. Ya. Izquierda 4 abierta por puerta sobre asfalto. E izquierda 3, 30, pases Y derecha a de fondo, pase, se cierra 4. 50. A la Cuidado. Izquierda 5, freno a derecha, 4, corta por puerta sobre grava. A fondo, a izquierda, a fondo, 50. Peligro. A izquierda, a fondo, se cierra, 2. Resbala. A derecha, a fondo y derecha, 1, Resbala. corta. A izquierda, 2, sin corte, 50. Cuesta, izquierda, 4, se cierra.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 Salto a derecha 3, a izquierda 3. Y recto a derecha por puerta 50. Y derecha fondo por puerta, se cierra. E izquierda 4 larga sobre base. Y cima a derecha 3, se cierra. A izquierda 5 sigue 30. A izquierda 3 avance. Derecha fondo y freno para izquierda 3 sobre cima. Y derecha 4 se cierra por puerta recto a izquierda 40. Sigue al medio, salto sobre cima, 40, base. Derecha 3 sobre base, 40, Esto que me cae ahí, chicos A izquierda 4 se cierra 3. De ahí, a derecha sí, 4, avance sí, Vamos, vamos somos tocadores Izquierda vamos. 3, corta, resbala Resbala eh, vale, Izquierda 4, sobre cima, sigue a derecha 5, corta, 30 Derecha 4, sobre cima, abierta Y base a izquierda 4, sigue Y derecha a fondo, a izquierda 12, cierra, 80 Ay, ah, le toca abajo a él, mucho. Derecha 4, abierta. Izquierda 4, media, derecha 3. Izquierda 4, abierta, larga y se cierra, corta sobre cima. Cuidado, freno para recto a derecha.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 a fondo sobre base a cuidado base a derecha 4 corta 30 cima izquierda 4 abierta y derecha 3 abierta muy larga sobre base y sobre cima 40 pedal de 30! y freno para horquilla izquierda derecha 3! larga panches se cierra. sobre sobresalto abierta. Izquierda cuatro y derecha, fondo, larga, se cierra. De cima, a derecha, cinco abierta, salto sobre cima. Izquierda 5 corta, a derecha 4 por puerta. Sí. Izquierda 5 sobre baches, a derecha 5 corta. Y cuidado, baches a derecha 3 en corte, a izquierda 3 y... en corte, a derecha. Vamos, vamos a seguir, a ver qué tal nos va, vale, chicos. ya la fue stage. Y terminamos también el rally de, la, de Gales. Lo vamos a hacer esta etapa larga de 17 kilómetros con 43 más allá y bueno está es mojado así que imaginaos chicos pues una etapa muy larga y que están muy concentrados vale sobre todo con la lluvia vamos allá 20 izquierda a fondo media y salto sobre cima cima freno para derecha fondo se de cierra 2 larga 50 sobre cima izquierda 5 y sigue al medio todo, 50 sobre cima resbala Derecha 5 parte a izquierda 6 freno se de cierra derecha hay que tener bastante cuidado Yo estoy muy muy bien no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 izquierda 4, corta por aquí Eso. A derecha vale. 3, se cierra estamos E izquierda, fondo, se cierra, 30 Y derecha 4, nada de corte, 30 E izquierda 4, larga freno Para la primera, chicos, la sacamos verde Para derecha 1, sin corte, 40 Vale, para arriba Eso. Derecha 4, 150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 Izquierda a fondo se cierra tres, Resbala. A derecha a fondo y derecha uno, corta. Uh, ahora lo he hecho bastante mejor ahí, chicos. Es que hay que tener mucho cuidado aquí. Esta etapa es de mucha concentración. Ahí. E izquierda 2 sin corte, 50. ¿Ves cómo se va el coche? Te lo estoy viendo. Cuesta izquierda cuatro, se cierra. Y derecha fondo, freno para recto a derecha sin corte sobre asfalto. Y derecha 3 corta a izquierda 4 corta a derecha 4. Izquierda 5, corte pequeño, freno para recto está a derecha sin corte sobre grava. A derecha 2 corta y a y izquierda, izquierda 3, 3 sobre cima de seguir las indicaciones. A derecha 4, se izquierda, la izquierda 4, larga sigue. Ahí hemos hecho la segunda, perfecta. Eso es. Cuatro, vale, a derecha 4 corta en cruce. A izquierda 5 corta sobre cima, a derecha a fondo. A izquierda 3 sobre cima, a derecha 5 sigue, se cierra 450. Perfecto, chicos, Izquierda 5 a giro. A derecha 2 media sin corte, se cierra por agua. Vale. Tiene por agua eso es. Ahorquilla izquierda sin corte. Salto a derecha 3, a izquierda 3 Y recto a derecha por puerta, 50 Perfecto. Y derecha a fondo por puerta, se cierra Vale, alto por puerta, eso y es izquierda 4, larga sobre base sí. Y encima a derecha 3, se cierra Bien. A izquierda 5, sigue, 30 A izquierda 3 a base. Derecha fondo y freno para izquierda 3 sobre cima. Y derecha 4 se cierra por fuerza recto a izquierda 40. Aquí, aquí, aquí. Vale. vale. Seguí al medio después. salto sobre cima, 40, base. Derecha 3 sobre base. 40. Base. A izquierda 4 se cierra 3. Aquí, con estos la tercera perfecta chicos, muy bien. E izquierda 3 corta, resbala. Sí, e izquierda 4 sí, sobre cima, Debe, de, de, de. sigue Debe. a derecha 5 corta, 30. Debe. derecha 4 sobre cima, abierta. Eso que no estamos en si la pobre Stage, eh. la me imagino que no será peor que esto. A fondo a izquierda 2, se cierra 80. Derecha 4 abierta. A izquierda 4 media a derecha 3. A izquierda 4 abierta, larga y se cierra, corta sobre cima. Cuidado, freno para recto a derecha a izquierda 5 larga se cierra sobre baches 30 y bache a derecha 4 sin corte 60 de aquí de aquí no no no bueno chicos pues ya son 18 minutos izquierda de a fondo larga, se cierra 4 sigue al medio es que lo mínimo que estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien eh pues lo a izquierda 3 se cierra sobre cima a derecha 5 60 no está es. muy difíciles a esta verde también derecha fondo sobre base a cuidado base a derecha 4 corta 30 cima a izquierda 4 abierta y derecha 3 abierta muy largas sobre baches y sobre cima 40 penal de 30 joder chicos y freno para ornine izquierda derecha 3 larga pache se cierra 27 ya Oh, joder, tapa. Ya y no esta etapa cuidado, puedo izquierda 5 sobre salto no abierta larga y... Izquierda 4 y derecha a fondo larga se cierra De cima a derecha 5 abierta asalto sobre cima mm. Cuidado izquierda 5 corta a derecha 4 por puerta Izquierda 5 sobre baches a derecha 5 corta Y cuidado, baches a derecha 3 sin corte a izquierda 3 sin corte abierta Vale, subida aerodin aerodinámica Las bueno, marchas también Vamos, sal de ahí La peor etapa de es esta ¿eh? está bueno, sí, chicos, no Madre mía, he tocado todo, no hey, Izquierda, uno sin corte 4 se estrecha, a izquierda 5 sigue al medio un cuatro, y freno miami. derecha 1 se cierra a horquilla cerrada, izquierda sin corte bueno es que son los cuadros son leves, pero es que es complicado e izquierda 3 y derecha 4 muy larga baches Derecha 4 sin corte e izquierda a fondo sobresalto 30 Izquierda 5 se estrecha por puerta, se cierra 4 Y derecha a fondo sobre baches, se cierra normal, izquierda roja. 4 es que corta 80 Está haciendo mucho Cima, freno izquierda 4, Pero se cierra sin demasiado. corte a derecha 3 corta pues, pues, Cuesta muchísimo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 5 sobre ínimo, y, y recto, la hidalera para recto derecha, 150. A derecha 6 largas, se cierra corta, sobresalto. A izquierda, bueno, a si fondo larga, se cierra. 50, baches. Nos ayude ahí. Izquierda 4, freno para recto, izquierda sobre asfalto. 30. Vale, perfecto. Ahí está, chicos. La verdad que me trajimos un paraguas. Ahora sí. Si y me derecha 4, aquí ya... Hemos hecho todo de una tacada, ¿eh? Todo lo que hemos hecho de una tacada. Un solo una sola... Una sola... Una e sola... izquierda 5 se Eita. cierra, cruce izquierda, derecha 4. Derecha 6 se cierra muy larga. Vale, estamos en la en lo más sencillo ahora, la final de etapa. A izquierda cuatro, izquierda larga. Quedan solo dos. Ahí están dos. Dos tiempos. Y derecha 5 a izquierda 4. Pues yo cuido aquí. A derecha 5, a izquierda, a fondo. Bastante cuidado.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 No. La derecha 5 sobre cima izquierda a fondo 30 izquierda 4 se cierra a derecha 3 se cierra a izquierda 3 no se está todo no pasa nada a derecha a fondo se cierra 4 corta y todo el juego casi en leves la suspensión ledes la de marcha, la guía ya de las marchas pues y a derecha 2 sin corte, a izquierda 4 Se ha a ayudar, hacer lo de menos a derecha 4, no media a a a se pero e izquierda, de menos, cuatro, porta, a izquierda 4, corta, abierta y derecha 4, sigue vamos, reina, vamos a e izquierda 3, a derecha 4, 200 De derecha 6 media, Vamos izquierda 5 larga. Vamos ahora chicos. Estamos feliz de verdad. Y derecha 6, izquierda 5. A izquierda 5 abierta para meta. vale pues ya estaría chicos 14 horas con 8 minutos es con 73 segundos en primero chicos no me lo creo primero dificultoso ¡Oh! chicos ¡Oh! demasiado 27 minutos de penalización es mucho ya hemos hecho mucho aquí una etapa muy muy muy muy muy difícil chicos me he ido a la mierda más de una vez os ha gustado espero que hayáis felices no, habéis sido felices nos vemos en el siguiente